Bueno, primero que nada, eh, es, agradezco esta posibilidad de intercambiar aquí con los expositores y con todo el resto de, la, de los numerosos eh, participantes, que veo que están este, 53 personas, somos muchísimos, este, es verdaderamente una oportunidad y, y un desafío, este, Frente a todos estos jóvenes tan militantes, ¿no? Eh, me hace, este, me alegra muchísimo este, todo lo que, que contaron, este, todos ellos. Este, digo militantes porque es como una nueva apertura de lo académico. Eh, este, Stanilao dijo eh, algo distinto, ¿no? El voluntariado, hizo esa mención y precisamente un poco la visión de la universidad que transcurrimos, es como, como los jóvenes frente a los viejos, ¿no? Este, la, el estilo, las características de la universidad que nosotros transcurrimos estaba muy alejada de esta militancia, esta militancia que todos los expositores, este, todos los, los jóvenes, este, nuestros colegas, este, pusieron hoy, eh, que ellos, eh, ellos hacen investigación y hacen política a través de una militancia, que es una militancia activa, integradora, la verdad, este, me alegra mucho, y creo que por ahí tenemos la posibilidad de, de llegar a, a otras realidades, de transformarlas. Como dijo, voy a ver cómo hago para ordenar un poco todo lo que dijeron y si puedo comentarlo, ¿no? Este como en Ricardo hizo una mención este, que quería, quería ir más allá de, lo, este, de, de las respuestas coyunturales a esta crisis. Ir más allá de esas respuestas coyunturales este, puso en cuestión el tema esto es estructural. Y efectivamente eh, es una, una pandemia este, que nos ataca en un momento en que el mundo... Ya estaba este, en un. ya era un sistema letal, este, un sistema letal por cómo funciona, por el cambio climático, por la producción de los agro, toda la, la, la, este, la agroindustria extractivista, el extractivismo en general, eh, y esta pandemia es un hecho en el medio de esa situación de la historia de desigualdad que el capitalismo nos ha mostrado y que ahora. Que, y que ahora se visibiliza. Y varios de ustedes hablaron de visibilización de, de determinadas cuestiones. Todos. Todos mencionaron la visibilización. Y entonces a mí, eh, hice mientras hablaban, hice una como una especie de sistematización. ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros, en nuestros trabajos, por un lado diagnosticamos y varios de ustedes hablaron del diagnóstico de los casos que tenían. Diagnosticamos que significa visibilizar cuestiones que no conocemos, que están ocultas. Ese es un primer aspecto, el diagnóstico, que por supuesto viene desde una eh, determinada conceptualización que cada uno de nosotros tenemos. Este, yo creo que en el ámbito de la geografía, y la mayoría, y lo comenté el otro día como un comentario agregado que hice a la exposición del, de la vez anterior, creo que todos podemos tener posiciones políticas diferentes, no iguales, pero sin embargo creo que hay como algo mayoritario dentro de geografía, este, y en los discursos que hoy escuché es claramente, de un proceso de una búsqueda de eh, mayor igualitarismo, este, de denuncia de la desigualdad, de denuncia de la desigualdad creciente en la cual vivimos. Y entonces, bueno, eso, eso nos asemeja, eso nos asemeja, a, yo diría, a la mayoría seguramente de todos los participantes que, que estamos hoy aquí en este seminario. Eh, y entonces, cuando visibilizamos algo, cuando hacemos ese diagnóstico, lo hacemos desde, desde un marco, desde una concepción que por lo menos tiene esa búsqueda de igualdad aunque tenga posicionamientos políticos diferentes. Esa es una, una, un, una tarea nuestra, específica, de, este, de los investigadores, de los académicos. Otra es, y que siempre nos demandan y siempre nos piden, es eh, lo que tiene que ver con la política pública, con la formulación de propuestas. Aquí en todas las eh, intervenciones que hubo, Todas las intervenciones mencionaron determinado tipo de propuestas dentro de, los, de las actividades que realizaban como investigadores. Pero esas propuestas, a su vez, iban más allá, hacia un campo que tenía que ver con la acción política específica como militantes. Este, Mónica lo, lo presentó claramente, este, lo dijo, toda su militancia vinculada con su objeto de investigación, que es, son aquellos productos, aquellos producto, esta es una información mía, eh, que son aquellos, este, los, la, la población en este, situación de calle. Este, en, esa, en esa producción de políticas, yo creo que este, nosotros tenemos una oportunidad, este, como desde el ámbito de la geografía, de poner este, en evidencia las prácticas del enfoque territorial. Yo creo que eh, eh, hay eh, un enfoque territorial que es como usado eh, muy masivamente por todos los hacedores de política, porque está de moda el territorio, pero que nosotros este, podemos darle una cualidad este, y mostrar... Eh, las características específicas de por qué importa el enfoque territorial. Si nosotros pensamos, y, y, y pensamos que el territorio es poder, que es un ámbito de disputa de poder, aquí en todas las intervenciones han mostrado precisamente esa situación de los sectores vulnerables, que si no se empoderan o si no se organizan, si no participan de movilizaciones, si, si no se da eso que todos los actores este, eh, eh, que hoy expusieron actores, que todos lo, los investigadores que hoy expusieron, están comprometidos, están involucrados en la militancia, en la militancia de accionar junto con quienes, aquellos con los que son efectivamente sus sujetos de estudio. E, e intervenir junto con ellos, este, Stanilao creo que fue que dijo, que habló de un conocimiento horizontal, habló de una coproducción de conocimiento. O sea que ya no es el investigador el que produce el conocimiento con toda este, su batería de, de, de ilustrada bibliografía, de conocedores teóricos, de, sino que lo produce junto con las organizaciones. Y cre creo que eso también, él lo explicitó, pero está presente en todos los diferentes expositores que este, tuvimos hoy. Eh, creo que estoy un poco desordenada con lo que digo, porque creo haberlo nombrado a Ricardo en su demanda de que seamos, eh, pensemos más en lo estructural y coincido, y no tanto en lo conjuntural, y creo que lo estructural, en este caso, está mostrado por, esta, por este sistema que en realidad hoy, este, y lo terminó de cerrar también Stanislao cuando cuando dijo este, que en este barrio, en el barrio El Triunfo, con una expresión muy simple, este, la, la, la señora que conversaba este, se dio cuenta de que siempre están marginados, siempre están vulnerados, vulnerado. es decir, no se trata de discutir la pandemia, en realidad la pandemia, el COVID-19, nos ha puesto, nos ha mostrado que todos somos iguales, en un sentido, somos todos iguales porque a todos nos llega la pandemia, pero también ha mostrado la enorme desigualdad, porque algunos de esos se pueden cuidar en sus casas, como dijo Mónica, tienen la posibilidad de cuidarse, tienen los recursos sanitarios, y otros, y otros completamente, eh, están en, en, en el lugar completamente opuesto, ya no sin casa, este, sin ningún recurso sanitario, como dijo Mónica, sin baños, por ejemplo. ¿no? Y sin posibilidades de, de, este, de, de subsistir en el día a día. Eh, yo creo que entonces, vuelvo a, voy a tratar de ordenar, un rol nuestro que es diagnosticar, visibilizar, esta pandemia lo ha hecho súper evidente, este, no solo ha puesto en evidencia la importancia del Estado y de las políticas públicas, sino que es un, nos ha mostrado el efecto de la globalización, para todos aquellos que enseñamos la globalización en nuestras materias, hoy día no hay mejor ejemplo que esta pandemia globalizada, este, que nos ha mostrado eh, diferentes situaciones a nivel a su vez globalizada y localizada, donde ahí se... Viene el segundo aspecto que tiene que ver con las propuestas que nosotros podemos hacer. Todos han hecho este, diferentes opciones de propuestas. Me voy a ubicar ahora un poco en la exposición de Nicolás y en la exposición de Lucas por el tema de la agricultura familiar y la seguridad y la soberanía alimentaria, porque, bueno, es uno de los aspectos que yo puedo este, reconocer mejor este, y puedo comentar con, con mayor facilidad, digamos, porque es una temática que nos toca este, efectivamente dentro de nuestro grupo de trabajo. Eh, la cuestión de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria eh, es un tema que siempre estuvo ahí rondando entre temas marginales y, o oh, casualidad ahora, resulta que se transformó en un tema de primer orden y de primera preocupación. Me preguntaron... Este, por WhatsApp, que defina qué es la seguridad, la soberanía alimentaria. Siempre hubo una discusión entre seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad es eh, eh, la terminología utilizada en general por los organismos internacionales y por, este, por los organismos internacionales y por los gobiernos, en la cual... Este, está asociada con políticas públicas de los gobiernos, efectivamente para dar seguridad a las poblaciones de determinado tipo de alimentación. A veces no se discute qué tipo de alimentación, pero lograr que la población esté nutrida. Pero soberanía alimentaria, y esto, eh, eh, por ahí me voy un poco de, de los temas de contar las exposiciones, pero soberanía alimentaria es es una, una cuestión que hace a la soberanía de los pueblos. Esto que Lucas insistió en que se ha reivindicado el concepto de soberanía, no solo soberanía alimentaria, sino también soberanía sanitaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a decidir qué queremos sembrar y cómo queremos alimentarnos. Este es una, un concepto que hace 24 años ha sido promovido y, en realidad, ha ido sufriendo a través de la propia experiencia algunos cambios. Por ejemplo, tiene que ver con las tradiciones, con las culturas, y hoy día significa poder sembrar de manera agroecológica, no usar transgénicos ni agrotóxicos, fomentar los mercados locales y fomentar la descentralización. Es un concepto que viene de vía campesina. Y raramente, por ejemplo, si hoy tenemos en discusión el tema de Vicentín, podemos pensar que una empresa como Vicentín tiene que ser totalmente transformada para este, poder pensar en la soberanía alimentaria en estos términos, que es un concepto que viene desde las organizaciones y de las luchas campesinas. Eh, por supuesto que... Eh, este, tener una empresa en manos del Estado que está vinculada con los transgénicos debería ver, cambiársela mucho para transformarla en una empresa vinculada a la soberanía alimentaria. Pero es mejor tenerla que no tenerla. Y en la concepción que nosotros eh, eh, promovemos, difundimos, eh, buscamos instalar, que tiene que ver con la disputa de poder, y que tanto en el desarrollo, en el territorio, en las políticas públicas, todo, eh, eh, todo constituye una construcción de poder, todo es una producción, es, un de, es una producción social y un ámbito de disputa, si nosotros lo pensamos de esa manera, efectivamente es mejor tener a la empresa desde el lado del Estado y desde el Estado y desde las organizaciones, promover acciones que busquen transformar esa empresa, a ver si se puede, hacia un proceso de soberanía alimentaria. Este, es una situación que seguramente este, de, demandará muchos esfuerzos, y ahí es donde juega esta cuestión de lo estructural y lo coyuntural que mencionaba Ricardo. Este, yo creo que... Hablando de la, de la función, de nuestra función, bueno, entonces, vimos cómo este, todos nuestros colegas que pusieron hoy, primero hicieron un diagnóstico desde sus propios estudios de caso Después, de algún modo todos, desde distintas escalas del territorio, este, hicieron propuestas que tienen que ver con enfoques territoriales de la política pública. Y todos ellos, este es un, un segundo momento, y to, en todos ellos hubo un tercer momento que tiene que ver con la producción de discursos. Es decir, tiene que ver con la construcción de sentidos. Yo podría decir que tiene que ver con esta nueva militancia que observamos en los nuevos investigadores que tiene hoy la, que, la universidad, que están pensando en una producción de conocimiento, y repito lo que dijo este, en este caso Stanislao, una producción de conocimiento horizontal. Todos los que pusieron hoy mostraron que están trabajando con las organizaciones, es decir, es una nueva realidad en la investigación académica. Y la verdad que, bueno, es para felicitarlos.